Muy bien, vamos a mostrarle a continuación un reporte sobre la situación en la que se está trabajando y se está operando en Santa Cruz, en la zona de la Chiquitanía. Vamos revisando precisamente las siguientes imágenes, y este es el reporte que ha presentado desde los tres comandos el, eh, el Gabinete medioambiental en un informe al presidente del Estado para conocer cuál es el operativo realizado, y precisamente estamos en esta zona. Estamos en la zona del comando Puerto Suárez, comando de San Ignacio de Velasco, y el comando que se viene por este sector de Roboré, donde se ha realizado esta intervención, lo habíamos mencionado, en los municipios afectados por los incendios forestales. La reducción ha significado de 8.000, eh, eh, de 8.000 por lo menos, focos de calor a 1.038. El comando de Puerto Suárez, que comprende también Puerto Quijarro, el comando de San Ignacio de Velasco, por donde también se ha pasado con el eh, Bambi Bunker, y también con el eh, avión Cisterna, estamos hablando de San Matías, San Miguel de Velasco, San Ignacio de Velasco, Concepción y también la ascensión de Gorayos y el comando principal donde se está operando, estamos hablando del comando Robore, hablamos de San José de Chiquitos, hablamos de Pailón y también de Charagua, la zona en donde se viene operando y en este sector, eh, Otuki, que es uno de los municipios, una de las comunidades en todo caso que se ha eh, podido eh, sofocar los incendios forestales. Vamos al siguiente reporte al que hacíamos referencia precisamente hacia los focos de calor que se ha registrado durante el último mes y este es el mapa actual eh donde se tienen focos de calor en esta zona, San Rafael, San José de Chiquitos en Pailón, donde se ha sofocado la mayor cantidad de focos de calor San Miguel de Velasco, donde también se está haciendo un sobrevuelo con relación a eh, los mil focos de calor que se registraban hasta el momento. Se tiene todavía el trabajo, y lo habíamos mencionado el operativo que se va a desarrollar con relación a los dos helicópteros, superhelicópteros que tiene cada uno la capacidad de 12 mil litros de eh, transporte eh, para que se puedan sofocar estos incendios.